En estas tres historias lo que vemos son personas que desde diferentes lugares de América Latina están tratando de acompañar y promover proyectos desde la educación y el género. En los últimos años, eh, a través del programa de Leamos Wikipedia en el aula, he tenido la oportunidad de colaborar con personas de todo el mundo para crear una experiencia de desarrollo profesional justamente para, para docentes de nivel básico de secundaria eh, y que, aprovechen, eh, que aprendan a aprovechar la Wikipedia como una herramienta pedagógica. Yo comencé a trabajar con, con Wikipedia eh, como parte de un proyecto en la universidad. En la universidad decidimos crear artículos sobre nanotecnología y sobre diferentes materiales, eh, y eso contaba como el trabajo final de, de la materia. Le llamamos litoral intenso, donde a través de distintas formas, algunos con la fotografía, otros con el software libre, con la visión, cada uno va aportando a este movimiento de la cultura libre. Eh, en, ese, en ese movimiento del, del litoral intenso, algunos de, de nosotros nos enfocamos en la fotografía, como es mi caso. Mi aporte fundamental está en, en la creación de una memoria colectiva de las luchas de género en el litoral, que es en la región donde, donde vivo, a través de la liberación de fotografías en multimedia Commons. O otro docente en Bolivia que decía que siempre había buscado una forma de contribuir académicamente a, al mundo, a la sociedad, de compartir su conocimiento y que aprendiendo ahora de, de Wikipedia a través de este programa de, de Lemos Wikipedia en el aula, se había identificado que esta era su plataforma. Que, que en Wikipedia él podía aportar de la manera en la que él justamente había estado buscando todo este tiempo, ¿no? Y también vemos experiencias de docentes que, que, que, que cuestionan a la Wikipedia, ¿no? Oh, espera, ahora sé que si le falta información, yo puedo agregar esa información, ¿no? Entonces, es esta, impulsar este, esta transformación de también de pasar como lectores o consumidores pasivos de información en Internet a empoderarte ya como, como contribuidor, como contribuidora, ¿no? Entonces El proyecto de Wiki Científicas Mexicanas consiste en crear y o editar biografías de mujeres en la ciencia. Nos enfocamos principalmente en mujeres mexicanas, pero la idea es hablar sobre o editar sobre mujeres de, de todo el mundo. Además, bueno, en Wiki Científicas Mexicanas no solamente nos interesa crear nuevos perfiles, sino motivar a más personas a ser editores de, de la Wikipedia, y esto lo hacemos por medio de, de las editatonas, ¿no? Claro, ¿Cómo vivimos eso? esas marchas, las conmemoraciones, los paros, eh, cómo se da en otras partes del país? Y si bien eh, las luchas de género están presentes en todo el mundo, y, y hay cosas que nos atraviesan de modo global, en cada lugar hay, hay un recorrido, hay unos modos, unos hábitos, hay colores, hay movimientos, sonidos, eh, todo eso va singularizando de algún modo las luchas. Todo al ver que a partir de este programa y de este trabajo que hacemos eh, salen líderes tan eh, tan poderosos, tan importantes, tan inspiradores, eh, pues como Olga Paredes, que es la victimista del año. Ella fue una de las personas en Bolivia con quienes lanzamos el piloto, con quienes trabajamos el currículum, le dimos forma al programa y, eh, y ahora ella está liderando ya el tercer año de implementación en Bolivia. La fundación esté presente para que nos brinden estos espacios de colaboración permite que justamente visibilicemos y, y le demos lugar a, a distintas expresiones de, de la cultura y, y de la vida. Eso, eso me parece importante de, de decir, que lo considero la carga de las imágenes, la liberación de las imágenes, lo considero una forma de luchar también. A nivel de colectivo, bueno, pues creo que cada biografía que creamos, que editamos para hacer ciertas mejoras, que se traducen, creo que cada una de esas es un logro porque representa horas de trabajo detrás y está ahí para cambiar la perspectiva de quienes busquen saber quiénes hacen ciencia en México, en América Latina o en el resto del mundo. Eh, soy Melissa Guadalupe Huertas. Yo soy Marifer Veloz. Soy Paula Kinsbatter. Esto es Detrás de las Pantallas.